Bueno, estamos con la compañera Marta Machado Beltrán, inspectora de la policía aquí en Río San Juan. Um, inspectora, usted estaba presente en el incidente en el puente El Tule en el año 2014 um, durante una protesta del, del llamado Movimiento Anticanal. ¿Nos puede hablar qué pasó? Bueno, en ese tiempo, fue en el año 2014, de verdad, fue un movimiento que se tomó lo que es este, lo que le llaman la entrada del tule donde le dicen el, el un pu punto de comercio eh, en ese año ellos se tomaron ese lugar y nosotros estuvimos a espera verdad desde la, de la orientación de la jefatura alrededor de ocho días para, para ver de las actividades de que ellos estaban realizando pues, en el lugar. Eh, fue uno de los primeros tranques que ellos organizaron. Eh, tuvieron un movimiento vez que cocinaban, hacían muchas actividades ahí. Eh, incluso consumían licor, este, muchas, muchas cosas, detenían vehículos, este, dejaban pasar en horarios de que ellos, meramente ellos permitían pues el horario de pasar de vehículos y lo que ellos, a los que ellos querían dejar pasar. Eh, en ese momento, ellos decidieron este, detener dos cisternas de combustible y no dejarlas seguir hacia el poblado de San Carlos. Fue cuando entonces la policía tomó la decisión de este, hacer el desalojo porque ya era una actividad extremadamente necesaria de hacerlo porque ya amenazaban con prender este, el fuego o, o quemar las dos cisternas de combustible que tenían en ese momento. Y si habían hecho eso, ¿qué habría pasado? Bueno, eso habría afectado este, muchas cosas, ¿verdad? Porque este, no estaban meramente en el puente, sino que estaban en la entrada del túnel, donde exactamente se llama un punto de comercio, que es el mercadito, que es llamado así. Y entonces, cuando ustedes um, recibieron el, el orden de intentar desalojar el tranque, ¿qué pasó? Bueno, ellos se encontraban preparados, ya estaban preparados para recibirnos, ¿verdad? Nosotros porque eh, nosotros estábamos totalmente desarmados, ellos portaban incluso machetes, piedras, unos palos que llevaban clavos por todos lados, ellos los habían preparado para solo esperarnos, ¿verdad? porque tal vez, tal vez tenían este, armas de fuego, este armas como le llamamos nosotros, ¿verdad? Armas blancas, que cuchillo, machete, todo eso, piedras, este, muchas cosas que ellos ya estaban preparados para recibirnos a nosotros y nosotros totalmente pues, desarmados. Se logró el desalojo porque tuvimos el apoyo también este, del DOE, de la dirección especial de okay. la policía. ¿Y, ¿Y ellos andaban armados? Simplemente contaban con este, Sí. con bombas lagrimógenas. ¿Y, y qué, qué pasó? Porque entiendo que en ese incidente algunos compañeros policías se, eh, estaban heridos de, con, por armas de fuego. Así es, tenemos este, uno, de, uno de los compañeros todavía este, es afectado. Hasta este momento se tiene información de que fue uno de los que recibió un disparo en el pulmón y que no fue posible sacarse. Entonces. Es un compañero pues, que pasó a una condición diferente de trabajo por, la, por, por lo que ocasionó en ese momento. ¿Cuántos en, estaban heridos en total? Habían varios, pero el resto eran con machete, con, con palos, con piedras, cosas así. ¿Quién estaba dirigiendo ese, ese tranque? Ellos tenían sus dirigentes organizando y coordinando. Así es, desde ese entonces el movimiento campesino, como ellos lo llaman, el movimiento campesino, que es dirigido por Medardo, por este, la señora este, Francisca Ramírez, Chica Ramírez, como le dicen, ¿verdad? Entonces este, ellos dirigían desde, desde su, sus lugares, ¿verdad? Y aquí pues muchas personas, muchos campesinos que estaban acatando sus orientaciones o sus órdenes. Bueno, habían muchos campesinos del lugar, pero efectivamente ella era quien estaba... Desde de sus orientaciones, ellos cumplían ese tipo de actividad. Entonces aquí estamos con el um, suboficial mayor, uh, Biron Alberto Moreno Navarro. Biron, usted estaba en el incidente de 2014 en, en, en el Tule, durante la, la protesta del movi llamado movimiento anticanal, lo que ahora se llama movimiento campesino. ¿Nos puede contar qué pasó? Así es, bueno, nosotros tuvimos ahí este, el grupo de oficiales de aquí de la unidad de San Carlos. El, nosotros estábamos aquí al costado sur de donde tenían ese, ese tranque, eh, cubriendo ahí, pero este, ellos en, en su movimiento pues, no dejaban pasar a nadie. Siempre salían todas las personas afectadas, tanto el transporte como el resto de personas de todo el departamento también porque no había transporte y nosotros estábamos ubicados hacia ese lado del puente, el costado sur donde estaba ese tipo de actividad en ese momento pues ya la, la situación se puso pues, más grave, más, más tensa porque ya era algo más, más complicado, ¿no? ya dos camiones cisterna, dos camiones grandes con combustible que amenazaban pues, con ser quemados, en ese momento fue que se dio la la orden de la organización de, de desalojar ese tranquilo Y la, la información que me dio la inspectora es que ustedes no andaban armados solo con no. gas lacrimógeno Nosotros sí, con el poco material que teníamos nosotros aquí de dispersión este, teníamos ahí unas cuantas granadas lacrimógenas y unos pocos de estos pines de goma. Sí. La, la orden de nosotros era no portar armas de fuego. Sí. solo solo de ese tipo nada más los que son estopines que son balas de goma de escopeta y este la lagrimoje ahí sí. ¿sí? no se portaban pero... y entonces cuando ustedes recibieron la orden y ejecutaron la orden para desalojar ¿qué, qué, ¿qué pasó que fue la respuesta de los campesinos sí. al momento de nosotros avanzar el equipo de choque nosotros dispersión llevamos pues, los, nuestros escudos y el la, lagrimógeno y así mismo como la, los estopines de escopeta, pero en el momento de nosotros avanzar y ya tener el choque con el personal de que se encontraba en el tranque, entonces ellos estaban preparados, tenían machetes, tenían este palos con clavos atravesados. En el momento que se da este, el enfrentamiento ahí, eh, todos se, ellos se dispersan, pero igual también las unidades policiales se dispersan en ese momento ellos aprovechan para agarrar a los que están más desprotegidos uno de los compañeros que pues, salió herido con casi le arrancan la mano con un machetazo todos estos dedos les quiso lo faltar eh, bueno se los pudieron salvar en el hospital hubo un compañero que era de la brigada de, de, de Managua de la dirección de operaciones especiales que salió eh, afectado con una bala en un pulmón en la parte de atrás. Otro también que salió herido de bala, que fue en la pierna, que en ese momento se utilizaron las patrullas que entraron rápido para poder sacarlos. Salieron afectados como tres, cuatro patrullas también eh, quebradas por el montón de la lluvia de piedra. Pero ahí con una fuerza de toda la unidad policial pues se logró eh, quitar ese tranque de habían dos puntos específicos que ellos habían tomado como las partes altas, que es donde estaban las personas armadas. En la parte de abajo este, se encontraban las personas que estaban con machetes, con cuchillos, con palos, con clavos atravesado Pero en las partes altas sí había personal armado con armas. Este, nosotros después de ese tiempo incidente siempre no hemos bajado la guardia, siempre hemos estado también ingresando a esas comunidades para este, que la población sepa ¿no? que la policía puede estar en cualquier lugar, puede entrar en cualquier lugar para orientar seguridad a la población independientemente de los actos que hayan sucedido. Este, y sí, siempre hay actos este, en contra de la policía eh, cuando entramos a ese tipo de comunidades que son las que más hay afectación por ese tipo de movimientos. Y sí han habido enfrentamientos, pero con menos densidad, pequeños, ya no así con esa magnitud de como el del 14 en Tulio.